Morí, perro, morí. Bueno, pues. Adiós, don culito. Hola, amigos, ¿qué tal? Soy Killer, estamos es de vuelta con Black Mesa. recuerda dar un fuerte like, comentar lo mejor del vídeo, compartir el canal y el. Vídeo, recordad que el canal Ha cambiado a juegos de acción Provivencia y sobre todo Terror y miedo Voy a procurar juego juegos de miedo Y terror, aunque yo no me asuste mucho pero Ya sabéis Cosa guapa, vale, para verlo Podéis sugerirme en los comentarios qué juego queréis ver Por aquí, que no sea sé, MMORPG Recordad, ya no, no juego MMORPG Y al Vamos a ir con la mesa Espérate, a ver si me puedo hundir. Y por aquí fui por donde lo dejamos la otra vez. Que no encuentro nada. No encuentro. A ver, a ver es por aquí, ¿verdad? Bueno, a ver, antiguamente es por aquí. En la, anterior, en la anterior versión, ¿era, era por aquí? La, ah, vale, parate Vale Ahora También era así, también era así en la... No, en la anterior versión, en el... En el en el juego original, ¡vamos! Uf, ¡Qué guapo! Pero ahora... Ahora se ve todo, pues ya ves Baja por aquí, por aquí la tontería porque no sé si puedo bajar por aquí. Mejor voy a tirarme por aquí. Porque me encanta el riesgo y porque es por aquí por donde hay que tirar seguramente. Pues Allá abajo tengo para curarme. Pues sí, vamos a, vamos a mirar todo y ya está. Nada, todo curado, todo bien. Como mola el, el efecto de la, de la, de la reacción, eh. Claro. Obviamente, es por arriba. Yo ya lo sabía. No crees que esto es... Es por aquí. Mira que montón de material reactivo, eh. Mira, mira qué pasote. Qué chulo. Comparado con el antiguo Half-Life Todo esto es igual que el, que el antiguo Hard solamente que mejorado. Luego que he mejorado. Vamos a... ¡Qué guapo! Esto me, me, me trae muy, muy buenos recuerdos. Alley fue uno de mis juegos favoritos y donde me mejor me lo pasé y el juego que más me he rejugado. Yo me he hecho más pique con mi primo. Me he hecho más pique para ver quién... A ver quién se basaba antes del juego. Oh no, oh, ¡No! Me cago en el... Así que Lo mejor esto, ya ya está. Esto. He oído un bebé He oído como un muñeco He oído, ¿He oído como un chiquito Mamma mía Aquí en el uno en el original Te lleva para un lado y lo, y lo que va Pero es que ahora ya me ha visto A ver, si le pega bombazo, pues sí, al final te lo carga. Pero le hace falta mucho bombazo y un, es yeah. un desperdicio de. Bueno, abra tú, para, abra tú para que se vaya de ahí. Es un desperdicio de eso, de. De mierda, de. De. De la bomba. Ah, bueno ah, Es abierto esto Menos más Me ha trañado Digo, me van a poner Directamente por ahí O que está quieto Ok, y allí enfrente. Creo, ¿eh? ¡Hostia! Es que tú eres el entero. Qué cabrón eh. Yeah. ven chengangang, que polla vale a tu puta casa voltigando los cojones Listen, a ver, if you can get the power on that train down there will take us to the surface. I would try myself, but it's a long way down to the generator room and there's things in the way. Y tan algo camino. Hombre, para que vea bien que que no hay luz, eh. Y está largo camino. Pita el TN. Bueno, pues vamos a ver. Ahí Entonces está de esta oscura, claro, porque no hay luz. Ahí, ya Pero que son Vaya pesadilla eh, son más pesados Fili polla Bueno, pues vamos a activar la energía. Yo voy, yo voy guardando, ¿sabes? Coño. Pesado, tío. Pero qué puto pesado que soy. peso y eso Yo creo que no, que no guardo bien. Que pollo, ha chillado. Ha ah, sí, yo también el calado, colega. Ahora sí. Pero vamos a... Es que ya ahí también comando. No me acordaba de la comando. Elita brava ahora, ¿eh? Toma, macho, Nada Los errores, no, no puede haber errores sí. Vamos a ver A por culo. Va por culo ya, hombre. La culpa se mía por no cargarme antes de eso. Right. Tío, que te ha chupado dos putas balas de una mano, un colega. Eso, eso hubiera sido lo suyo de primera. Pero como soy tonto. Vamos, eh, cargamos partida. Vamos a cargar partida. Y vamos, vamos. Vale, la mano tiene que ser eh, dos tiros del pecho y uno en la, en la cabeza. Voy a usarla porque, porque me dan ahora un montón, un montón de munición. Dado, vamos, teniendo que quedar de segurísimo, vamos. Segurísimo. Vamos a ver. Vamos a ver lo que canta, amiga. Ahora, esto ahora no me acuerdo. Y esto es que aquí, aquí están ahora los putos comandos que me han dado un por culo tremendo, eh. Una, una granada o algo, porque que me han quitado demasiada vida. Vamos a ver. Es por ahí. Que lo sé yo. Que me mira por aquí. ¡Coño! campro cabrón No, vamos a repetir esto. manda. Es ahí, tío, está ahí. Eh? ¿Qué uno vivo o ha sido la radio que se ha repetido? ¿Tío, cabrón? O sea, se ve encondido ahí el tío mierda. Qué cabrones. Es eh? que los comandos son más odiosos. Tú me dices cuál es el bicho más, el más jodido del juego y son lo comando. Lo comando. Quitan mucha vida son muy muy muy agresivos. Olla. Oh, son muy agresivos. Demasiado agresivo. A ver, que podría ponerle... Podría yo ponerle trampa y todo. Poner bomba de láser. Eh, el elite que menos uso. La bomba de láser. A menos. Bueno, vamos bajo. Ah, vale. que, que, que podría subir a yo, calla. Bueno, abajo. Oh. Cabrón, ya se pone. Jamones Lo que no sé es Si aquí el bicho El grande El Cornagro se llamaba Se puede matar de la misma forma A como se mataba En el, en el primero era el electrocutándolo Y voy y me lo como, anda. Y voy, me lo como. Yo tengo es que disparar, digo, rápido, rápido que va a salir el tallo. Y voy y me lo como. Soy un puto parguera, tío. Ah, aquí no. Bueno. En el mundo no se podía. Eh, aquí va a haber más comandos, dos no seguro, vamos Eso es eh, batería. ya es pesado, tío Ven y Puta pesadilla, colega ¿Dónde? Eh, eso, para adelante. Yo he visto que bueno es eh, que la IA está muy mejorada. Como muy el cabrón así en para ver si me va apuntando por... Cabrones. Eh. ¿Cuándo no era por aquí? A ver, eh, la corriente de la corriente está encendida. Claro, porque para los vaya a la mierda hombre Uf. ¡Uh! me ha cerrado el juego bueno la bueno estamos aquí de nuevo No sé por qué se me ha salido el juego Mira, corazón Pero el caso es que se me ha salido Hostia, oh, qué bueno Tenía puesto el suero, colega Ya me le está curando Qué bueno, tío Antes, antes podría cargártelo encendiendo y la luz vamos, encendiendo y la central eléctrica creo a tener que me le poner un poco más de ¿no? No Pues ya está. está. Pues si pues, ¿sí bien, yo creo que me quedé aquí con algo. O tengo algo, o yo me he flipado. Bueno, chicos, pues vamos a ver si podemos llegar. Eh, eh ahí. Voy a guardar partida, ¿vale? Ah, aquí está, esto va a ser. Vale, ¿Por, ¿por qué no puedo hacer? Porque muero. Me cago en tu vida. ¿Y ahora ¿Eh? vamos a Vamos a verlo todo. Aquí no es... Eh. A ver que vea esto... Tampoco... Hay un botón que no le he dado. Hay un botón que por lo que sea... Es raro, ¿no? Yo me acuerdo que. Eh. Hay que se queda pillado, tío. El mismo, el, mismo, el, el mismo le da cuando baje. Pero debería encender algo. Tengo su mala. Vale, ya le Con tu vida. Ya le cabrón. Pues Y que va a coger Bueno, aunque ahora va Ah, guarda partida Oh, uh, esta parte también es jodida con los putos comandos La parte de si la que yo creo que es También es jodida con los malditos comandos Hey, es Freeman, ¿verdad? Right? Espera un seco Uno de tus científicos, amigo, dijo que te diera un mensaje Uh, supongo que te vas a llevar este viejo sistema A algún tipo de entrega de satélite O algo Yo... No sé exactamente dónde está el viejo El viejo estaba tan preocupado por salir vivo que no pensaba de parar y decirme El militar abrió el lanzamiento Así que cuando encuentras el rocete Bueno, si encuentras el rocete Tienes que ir a la sala de control y lanzarlo tú mismo Dijiste algo sobre un LAMBDA Necesitando el satélite en órbita si nunca van a limpiar este malo Ahora, vamos Voy a estar alrededor y ayudar a cualquier otro estrago el cohete. El cohete. El cohete. De fucking cohete, señores. Aquí empieza lo... Lo de la madre que os parió. Vamos a ver. O oh, chicos. Vamos a dejar aquí por ahí, ¿vale? Ahora una, viene una zona muy densa y va a ser muy largo de hacer y no va no a grabar para otro cuarto de hora. Así que vamos en el siguiente episodio de Black Mesa, ya sabéis, un fuerte like, comentarme los mejores momentos del vídeo, como parece? No, que caray, no. No.